Un scaper VR, Un juego o más bien Experiencia relajante De construir ciudades Aquí tenéis la retícula En mitad del mar Un mar azul Que se confunde con el cielo Y es tan eh, Sencillo Como hacer Clic en un punto hop, Para empezar a edificar nuestra aldea en mitad del mar. Nada que ver con Little Cities ni con Cities VR. Este es un juego sencillo en el que no nos tenemos que comer la cabeza, sino simplemente ir diseñando nuestra ciudad, o mejor dicho, ir seleccionando los puntos donde queremos que se vaya a ampliar la ciudad porque el juego lo genera todo él automáticamente dependiendo de donde hagamos clic ¿Eh? que casi no llego más arriba por ejemplo por ejemplo vamos a construir aquí otra isla más pequeñita con otro edificio y ahora vamos a conectar estos dos edificios, pues por ejemplo por aquí ¿Eh? y qué pasa si hacemos aquí, pues, ¿eh? mira un buzón de correos aparece. Si lo conectamos por aquí, aparecen unos prismáticos para mirar. ¡Uh! No se ve nada. Si meto la cabeza en el edificio, uh, lo veo por dentro. Uh. No hay grandes opciones de construcción, ¿eh? Ya veis que podemos deshacer lo último que hayamos hecho. O rehacerlo. Aquí tenemos para escoger el color de, las, de los edificios que vamos a construir. Si giramos la muñeca, también aparece pues, este, este menú para escoger eh, colores. ¿Mm? Aquí podemos activar que se vea el mar con más detalles, o más claro, más, no, más claro, más oscuro, y en cambio este es... Sin, sin texturas, sin colores. ¿eh? Esto no sé qué es. La retícula. Y poco más, eh no tiene mucho más. ¿Eh? Que está en español, ya habéis visto. El menú de opciones. <ríe> y que los pajaritos, las gaviotas, echan a volar. ¿Eh? Juego relajante. Bueno, vamos a cambiar el color aquí a rojo. Vamos a cambiar aquí el color a amarillo. Ahora verde. Bueno, ¿eh? Podemos darle aquí un toque... Cada piso de un color. ¿Eh? Y no tiene nada más. Que este nos ha quedado un poco feo. Pues nuevo. Town Scapper VR. Musiquita relajante. Y si queréis acción... Pues esto es todo lo que vais a conseguir. bueno, un poco de locura uy, madre mía, qué desastre de construcción ya la puedo borrar ya la puedo borrar deshacer relajante Venga, vamos a despedirnos haciendo un edificio sencillo un faro aquí en mitad del mar Y ya está. Pues esto es Stone Scapper, una aplicación que ha llegado a los visores pico y a Quest esta semana. Echarle un vistazo y si os gusta, comprarla. Adiós.